menos unos 25 minutos, 30 minutos, que es genérica, insisto, no, no, no es técnica, tiene que ver justamente con el formato del libro, y en todo caso después usamos un, el, el resto del tiempo disponible para esta actividad, para hacer preguntas eh, que pueden ser más técnicas o pueden ser más generales como a ustedes les parezca. Entonces, eh, eh, déjenme compartir pantalla, déjenme compartir pantalla. Bien? Sí, Walter, te... ¿Te confirmamos? Ahí se está viendo. Perfecto. Bien, ya pongo la presentación del libro. Muy bien. Ahí deberían ver la página del libro, ¿correcto? Correcto. Perfecto, perfecto. Bueno, en definitiva, eh, esta es una presentación sobre el libro mío, que se llama Big Data, publicado por siglo XXI eh, Editores. Es un libro de divulgación científica, o sea, no es un libro de texto eh, sino que es un libro que pretende eh, aportar una visión genérica, eh, honesta, de este fenómeno disruptivo llamado Big Data. Y el libro justamente cuenta de las principales ventajas, las principales desventajas, dónde están sus problemas, sus oportunidades, y sobre todo dónde están las cosas que nosotros no sabemos eh, y que estamos investigando. Eh, en definitiva, un libro de cualquier cosa, o una charla de cualquier cosa, debería empezar definiendo de qué se trata eso de que vamos a hablar, y es lo que voy a intentar no hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a intentar postergar un ratito eh, qué significa Big Data. Bien? Eh, y en todo caso lo voy a hacer de, de una manera un poco más parecida a, a, a la que utilizan los matemáticos cuando se enfrentan a intentar hablar de un conjunto que no es fácil de caracterizar, ¿no? que es definirlo por extensión. ¿no? Entonces, yo voy a hablar un poquitito de una historia que me parece que pone arriba de la mesa muchas de las características del fenómeno de Big Data, y una vez que hayamos pasado esta historia, voy a contar específicamente qué es lo que yo opino que es este fenómeno de Big Data. ¿no? Entonces, eh, esta chica que están viendo en la pantalla se llama Alice Bu, que eh, hasta hace unos años era estudiante de licenciatura de la Universidad de Berkeley en California, y como a todo estudiante de fin de la licenciatura, para poder terminar sus estudios, le pedían un, un trabajo de graduación, una especie de tesina, y lo que a ella se le ocurrió es eh, estudiar las cuestiones de género. Lo que ella opinaba es que ya habíamos resuelto estas cuestiones cualitativas, de que ya sabemos que hay cuestiones discriminatorias, segregatorias en contra de las mujeres, en cuanto a sus posibilidades de acceso a su trato, y lo que ella quería era pasar a una instancia más cuantitativa, le hace alguna forma objetiva de eh, cuantificar, medir eh, estas cuestiones discriminatorias en contra de las mujeres. Entonces, eh, lo primero que hizo esta chica, Alice Wu es darse cuenta que eh, en los ambientes eh, demasiado expuestos eh, no hay una forma, no, no hay diferencias obvias en las cuales se refieren los hombres y las mujeres. Y quiero decir con esto, ¿no? si uno entra a la página web de una universidad, por ejemplo, o de una empresa, o de un organismo gubernamental, eh, aparece, por ejemplo, la profesora Marta Ramírez, que se especializa en este tema, que da cursos sobre esta otra cosa, que se eh, publica sobre tal área, y después aparece el profesor Marcos Rodríguez, que también, que es estudiante de la universidad, que tiene tal currículum, que se especializa en esta disciplina y da cursos sobre esta otra, ¿no? Entonces, en esas páginas, en esos ámbitos, no aparece muy obviamente, eh, no aparecen diferencias de trato entre hombres y mujeres. Lo que se le ocurrió hacer a esta chica Alice Wu es entrar eh, a un blog que se llama Rumores del Mercado Laboral de los Economistas, eh, que es un blog completamente anárquico. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera se puede meter, cualquiera puede eh, meterse en este blog, escribir, no hay ninguna opción, no hay ningún tipo de requisito ni nada por el estilo. Eh, pero lo, lo primero que llama la atención de, eh, cualquiera de ustedes puede entrar, se llama. Rumores sobre el mercado laboral de los economistas están en inglés Cualquiera puede entrar Y lo primero que llama la atención eh, es el lenguaje que se utiliza en ese blog Es un lenguaje muy bruto, es un lenguaje muy soez muy directo Muy propio de, de, del anonimato, ¿no? algo parecido pasa en las secciones de comentarios de muchos diarios ¿no? Entonces lo que conjeturaba Alice Wu es que en ese contexto bien? Eh, Tan anónimo como brutal, como soez, quizás ahí aparecían en formas más lamentablemente honestas las discrepancias en las formas en las cuales las personas, en particular los economistas, se refieren a las mujeres y a los hombres. Déjenme decirles que esto no es privativo del mercado laboral de los economistas, sino que eh, lo mismo ocurre si se metiesen en rumores del mercado laboral de los arquitectos, de los médicos, de los abogados. Eh, lo, lo que hizo esta chica, Alice Wu, es darse cuenta que a ella no le tomaba mucho tiempo eh, darse cuenta que eh, un post hacía referencia a un hombre o una mujer o era neutro. ¿Qué significa esto? Un post que hace referencia al profesor Marco Jiménez, hace referencia al profesor Marco Jiménez, que es un hombre. Un post que hace referencia a la profesora Marta Ramírez, es un post que hace referencia a una mujer. Mientras que un post que hace referencia a, no sé, Big Data no sirve para nada, no hace referencia al género de nada. Entonces, ese post es neutral. La otra cosa que se dio cuenta Alice Wu es que ella, con los conocimientos de computación que tenía, no le resultó difícil programar un algoritmo, un método computacional, que le permitía hacer esa tarea en forma automática. ¿Bien? Entonces, después de una corrida algorítmica, que es lo que pasó, ella tenía para cada post un indicador que decía, hace referencia a un hombre, hace referencia a una mujer, es neutro. Esa es la primera corrida algorítmica. La segunda corrida algorítmica eh, plantea un ejercicio que es bastante más complejo, que es eh, intentar eh, resolver el siguiente problema. ¿Cuáles son las palabras de uso coloquial que se utilizan en el blog que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre? ¿Y cuáles son las palabras que se utilizan en el blog que mejor predicen que POST hace referencia a una mujer. ¿Está bien? Y acá los retos escandalosos, porque las tres palabras que mejor predicen que POST hace referencia a un hombre son macroeconomía, supervisor y tesis. Y las tres palabras que mejor predicen que el POST hace referencia a una mujer son hermosa, histérica y embarazada. ¿Está bien? Eh, fíjense lo que está pasando, obviamente, que las tres palabras que mejor predicen que el post hace referencia a un hombre tienen que ver estrictamente con el ámbito de incumbencia laboral de esa persona, mientras que las palabras que predicen que el post hace referencia a una mujer no tienen nada que ver con cuestiones profesionales, tienen que ver con cuestiones estrictamente personales. ¿también? Bueno, acá no termino la historia. Lo que hizo Alice Wu es escribir un trabajo científico, un paper. Lo que intenta hacer un paper científico es... Eh, garantizar que los resultados de una investigación, acá les pido, me tienen que disculpar un segundo, se cortó la comunicación. Hola, ¿me están escuchando? Igual. ¿Hola, me están escuchando? Sí, se escucha perfecto, sí, sí, Walter. Escucha. Sí, perdón, pero no sé por qué pensé se cortó la comunicación un instante. Eh, como yo no vio nada... Bueno, eh, un, un paper científico, les decía, es, eh, lo que intenta hacer un científico es garantizar, escribir de una manera, que garantice que los resultados que están en el paper no son ningún capricho. O sea, que son el producto de utilizar adecuadamente métodos y datos, no solo eso, sino que los resultados son robustos, alteraciones marginales en los métodos. En definitiva, lo que intenta garantizar un paper científico es que es una contribución y que esa contribución no surge del capricho del autor, sino que surge una investigación meticulosa. ¿Qué es lo que terminó pasando? Eh, que ninguna noticia eh, sustancial permanece oculta durante mucho tiempo. A los pocos días, todo el Departamento de Economía de la Universidad de Berkeley estaba hablando de este trabajo que tenía un resultado muy contundente, no solo eso, sino que en pocos días el resultado llegó en manos de Justin Wolfers, que es un reconocido investigador y divulgador, que lo que hizo fue escribir un artículo en el New York Times. Y en pocos días la bomba atómica explotó, estaba todo el mundo hablando de esto. De hecho, yo mismo me he tomado el trabajo de eh, escribir un artículo para el diario argentino razón. Eh, ¿Por qué me gusta esta historia? ¿Por qué me gusta esta historia? Me parece que esta historia pone arriba de la mesa... Todos los componentes que tiene la revolución de Big Data. bien? Eh, Nomás la traducción de Big Data sugiere que hablar de Big Data es hablar de muchos datos. Bien? Y el grueso de la gente cuando habla de Big Data se queda en eso. Son un montón de datos. Pero pensemos un ratito en los datos que utilizó Alice Boo. ¿Cuáles fueron los datos? Bueno, los datos en este caso fueron las palabras o las cosas que dice la gente en un eh, blog. ¿Está bien? Eh, fueron las palabras, fueron las oraciones, fueron los postes enteros Entonces, la primera cosa que llama la atención del fenómeno de Big Data es que Big Data revoluciona en cierto sentido, o nos hace pensar qué es lo que entendemos por dato. Cuando pensamos en datos, inmediatamente pensamos en una suerte de planilla Excel que tiene filas, que tiene columnas y que tiene números. ¿Está bien? Pero eh, una cosa que pone la revolución de Big Data arriba de la mesa es que dato es cualquier cosa que se puede estudiar sistemáticamente por métodos computacionales o algoritmos. Entonces, un dato es un número, pero también un dato es una palabra, un dato es una frase, es una imagen, es una canción, es el recorrido de un colectivo. ¿está bien? O sea, hay cualquier cosa que sea susceptible de ser eh, estudiada sistemáticamente por algoritmos y que sea, si, y se pueda estudiar sistemáticamente en forma por, por las herramientas de la estadística, es un dato. ¿está bien? Entonces, la primera cosa, rara entre comillas, que plantea la, el estudio de Alice Boo es, los datos son estos, estas cosas que la gente escribe en los posts. El segundo sentido en el cual aparece algo extraño en los datos es que eh, estos datos que utilizó, entre comillas, ¿no? eh, Alice Wu, eh, fueron generados en forma completamente espontánea. ¿Qué quiero decir con esto? ¿no? Eh, si alguien les preguntase a ustedes qué están haciendo ahora, Posiblemente digan, bueno, mira, estoy acá escuchando una conferencia de una persona que está hablando de datos. ¿Está bien? Pero créanme que desde el momento que de son desprendidos o que están conectados a una computadora, están generando datos, ¿está bien? En forma completamente pasiva. ¿Qué quiero decir con esto de pasivo y espontáneo, si vamos al caso? Que nadie, si le preguntan qué estás haciendo ahora, respondería estoy generando datos. Respondería estoy escuchando una conferencia, pero mientras lo están haciendo están generando datos. Bien? O sea que el propósito de... Eh, o sea, nadie se mete en un blog a decir voy a generar datos, sino que la gente se mete en el blog que chequeó Alice Wu para leer chismes, escribir, insultar, lo que sea, ¿está bien? Y en ese proceso eso genera datos. Entonces, el mecanismo de creación de datos de Big Data es, tiene que ver con esta espontaneidad por el hecho de tener que interactuar con cosas que están interconectadas, ¿está bien? Y vamos a ver que esta espontaneidad es lo que explica tanto la masividad y las ventajas de Big Data como sus principales limitaciones. bien? Y entonces, el primer componente de la, de la revolución de Big Data tiene que ver con datos, ¿está bien? Que son raros entre comillas, no, no es que son números, sino que datos pueden ser fotos, pueden ser palabras en un blog, etcétera, etcétera. Y segundo, que son de una naturaleza completamente espontánea y que surgen pasivamente a interactuar con cosas que están interconectadas. El segundo componente de la revolución de Big Data, es el esperable, que son los métodos, algoritmos, como quieran llamarlo, que son procedimientos entre matemáticos y computacionales que son la contracara de la revolución de los datos, ¿está O sea, tan importante como la aparición de esta masividad de datos es eh, la irrupción de los algoritmos que son los que permiten estudiar sistemáticamente esos datos. En mi opinión, la revolución de Big Data es tanto de datos como de algoritmos. Y, y el grueso de la gente tiende a parar acá, ¿Está bien? O sea, cuando empieza a hablar de Big Data, para en, ok, son datos y algoritmos, pero me parece que una de las cosas que ilustra la, la, la historia de esta de Alice Wu, y, y me parece que está detrás del fenómeno de Big Data, es que también conlleva una revolución de ideas. ¿Qué quiero decir con esto? El ejemplo que les conté de Alice Wu no surge por generación espontánea. ¿está bien? Eh, los datos no lo sugieren, sino que ella entra a los datos con una pregunta muy concreta, muy concreta. No solo eso, sino que ella primero revisa los datos y su primer fuente de datos no le es informativa, que son las páginas web de las universidades, en las instituciones públicas, las empresas, y a la luz de esa pregunta es que ella decide cambiar la fuente de los datos porque conjetura que en esa fuente de los datos aparece más variabilidad para lo que ella quiere estudiar. Entonces, detrás de la revolución de Big Data hay una revolución también de ideas, ¿está bien?, de alguien o grupos de personas que piensan que hay una pregunta que amerita ser estudiada por los datos. Detrás de la revolución de Big Data hay una revolución de ideas. Y el último fenómeno tiene que ver con, el, lo resumí en esta palabra de comunicación, es que tan importante el fenómeno de Big Data, como los algoritmos, los datos y las ideas, es el hecho de que la revolución de la ciencia de datos tiene que ver fundamentalmente con un fenómeno comunicacional. ¿Está bien? Detrás de todo proyecto interesante de Big Data, hay eh, alguien que está comunicando correctamente. Fíjense que Alice Book comunica correctamente su tesis en un formato de paper para convencer a eh, su círculo de que lo que estaba haciendo ella era algo importante y único y realmente innovador. Y después el círculo se agranda cuando Justin Wulford lo comunica al resto del mundo y así sucesivamente. ¿también? ¿Qué quiero decir con esto? Los proyectos de Big Data, de Analytics, de Ciencia de Datos no ocurren por generación espontánea. A alguien se le tiene que ocurrir esa es la parte de las ideas, y alguien tiene que comunicar correctamente, alguien tiene que convencer a alguien. Uno puede tener una idea muy buena, ¿también? pero en algún momento alguien tiene que convencer a un político, un gerente, quien sea, de que ese proyecto vale la pena ser implementado. Eh, ni hablar de que no se están violando las cuestiones éticas que son tan complejas en el mundo de Big Data. O sea que en definitiva, para mí el, el, el, eh, la revolución de Big Data tiene que ver con lo más obvio, con los datos masivos, con los algoritmos, pero también con las ideas y también la comunicación. Eh, a, antes de pasar, porque les prometí, a una especie de definición de qué es Big Data, eh, déjenme entrar por un, un terreno un poco raro, que es que mucha gente opina que Big Data es una especie de etapa superadora a lo que hemos venido viendo hasta ahora. Le hace la estadística tal cual la hemos aprendido, ¿no? eh, Y déjenme... Eh, eh, intentar conjeturar que Big Data no es más de lo mismo. ¿no? El universo o el contexto en el cual la estadística nace es un contexto de pocos datos. ¿también? ¿Qué quiero decir con esto? La estadística nace justamente porque ante la inhabilidad de conseguir muchos datos, intenta que esos datos tengan mucha estructura. Eh, ¿Qué significa estructura? Significa una relación bastante precisa entre los datos y aquello que los datos quieren representar. Por ejemplo, en una encuesta, una relación, eh, estructura es la relación que hay entre la muestra y la población a la cual refiere la muestra. bien? Entonces, en definitiva, por eso es que los adicionales de la estadística tienen que ver con encuestas de hogares, como las que se utilizan, por ejemplo, para medir la pobreza, o con experimentos como los que se están llevando a cabo ahora para ver si funciona, deja de funcionar la vacuna del coronavirus. ¿Qué es lo que hay en una encuesta? hay un esquema muestral sistemático que permite extrapolar datos de una muestra a cierta población de referencia. ¿Qué es lo que hay en un experimento bien diseñado? Hay un canal que permite separar las causas de los efectos y después extrapolar los resultados a una población mucho más grande que aquella sobre la cual se implementó el experimento. Y eso es una estructura. Bien? En Big Data estamos casi en la negación de los datos estructurados de estadística. Pero justamente la naturaleza espontánea observacional, anárquica de Big Data, hace que los datos por definición no tengan ninguna estructura obvia. ¿también? Y justamente el gran desafío de Big Data es intentar darle a esos datos cierta estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Un error que comete mucha gente es pensar eh, inocentemente que porque tenemos muchos más datos, estamos me obviamente mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Una encuesta como la encuesta Permanente de Hogares que se utiliza para medir la pobreza, en el Gran Buenos Aires eh, se basa en nada más que 4.000 observaciones que intentan dar cuenta de los casi 4 millones de hogares que hay en el Gran Buenos Aires. Bien? Entonces es un éxito de la estadística científica que con 4.000 observaciones se puede dar cuenta de 4 millones que que son la población de hogares a la cual se intenta apuntar con la encuesta. Bien? Entonces mucha gente lo que piensa es esto, es bueno, eh, si yo no puedo hacer una encuesta en Twitter, y sacar, no sé, cualquier celebrity menor de estas que andan por, por, cantando por un sueño, tiene seguidores que se cuentan de arriba de los cientos de miles, quizás una encuesta implementada por una celebrity tenga información de, no sé, 20.000 respondentes, que es muchísimo más que la encuesta Permanente de Hogares, entonces como 20.000 es mucho más que 4.000, estamos mucho, mucho mejor. ¿está bien? Bueno, pero la, la gran diferencia es que la encuesta Permanente de Hogares, o una encuesta bien hecha, tiene un marco muestral muy específico, mientras que una encuesta hecha en Twitter no, ¿está bien? O sea, los, los datos que provienen de Twitter no tienen ninguna estructura, entonces por eso es que yo no puedo comparar los cientos de miles de datos de Twitter con los datos de una encuesta bien hecha. Peor aún, puede ser posible que unos pocos datos que obedecen un marco muestral bien diseñado o un experimento bien implementado, contengan mucha más información con una encuesta completamente anárquica de datos que posiblemente sean sesgados. Entonces, Big Data no es un fenómeno de más de lo mismo, ¿está bien? Es más, pero de datos de una naturaleza completamente distinta. No es que tenemos encuestas más grandes o que tenemos experimentos con más observaciones, sino que tenemos muchos más datos de un fenómeno esencialmente distinto. Y acá es que me animo a decir algo acerca de qué es Big Data. El fenómeno de Big Data tiene que ver con esta proliferación de datos masivos producto de interactuar espontáneamente con cosas interconectadas, con cosas que son reales, como los teléfonos celulares, las tarjetas UV, los sensores, o con cosas virtuales como las redes sociales. Eh, de los éxitos de Big Data es de lo que creo que se habla demasiado. ¿no? Me parece que todos los vemos, y no quiero pasar mucho, mucho tiempo con esto, pero los sistemas de recomendaciones son tal vez el ejemplo más obvio. cuando uno entra en Netflix, basta que uno vea un par de películas eh, para que ya empiece a recomendar cosas que están muy cerca, muy lejos. Basta que uno escriba en Facebook qué gana que tengo de irme a Italia para que enseguida empiecen a aparecer ofertas de hoteles, eh, eh, de guías de turismo, aún en épocas que no se puede viajar, pero todos somos víctimas de esos tipos de recomendaciones. Eh, lo que ha pasado últimamente con los sistemas de reconocimiento de caracteres, de imágenes, o sea, lo que hace una cámara fotográfica es reconoce si una persona se está sonriendo. Y cuando reconoce que está sonriendo una cámara o un celular, saca una foto. Eso es realmente asombroso. Eh, quizás el más asombroso de todos, para no aburrirlos con un montón de ejemplos, el libro tengo un montón, es lo que pasa con la traducción automática. Eh, es increíble lo que ha pasado con la traducción automática en los últimos años. Prueben si conocen un par de idiomas, escribir una cosa en un idioma y después traduzcanlo al otro que conocen. Y van a ver que lo que ha pasado recientemente es que la traducción que les ofrece un traductor automático como Google Translate o como DeepL, eh, es prácticamente profesional. Es increíble lo que ha ocurrido y, y todo eso es producto de la interacción de muchísimos datos con un montón de algoritmos. O sea que en definitiva, Big Data funciona muy bien cuando tiene que eh, medir, buscar patrones, clasificar, ordenar, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla menos de los problemas que tiene Big Data. O sea, no, no todo es, es magia eh, y Big Data tiene ciertos límites, algunos que se pueden sortear y otros que no necesariamente. Déjenme que les cuente dos límites de Big Data. El primero tiene que ver con las preguntas, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si tomo ibuprofeno sin, o no tomo ibuprofeno? ¿Qué pasa si abrimos un, un carril adicional en una autopista? ¿Qué pasa si no lo abrimos? ¿Qué pasa si levantamos la cuarentena? Si no lo levantamos. Ese tipo de razonamiento requiere eh, pensar contrafácticamente. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, piensen que, les pongo un ejemplo muy simple, que yo estoy considerando abrir un carril adicional en una autopista. ¿Bien? Eh, con datos de sensores, con datos de imágenes satelitales, eh, de, de, de tarjetas, yo puedo saber muchísimo acerca de eh, los usuarios de, de esa autopista. Es más, en condiciones naturales yo hasta puedo predecir, mirá, eh, de acuerdo a estas condiciones climáticas, de acuerdo al día de la semana, eh, yo puedo predecir que a las 11 y 30 por esa autopista van a pasar tales autos, con estas personas que tienen estas características. Es increíble la cantidad de cosas que yo puedo decir con sensores acerca de los usuarios de una autopista. Pero si el problema se trata de qué es lo que pasaría si yo abro un tercer carril, un carril adicional en la autopista, para tomar esa decisión yo no tengo la información que más preciso, que es la información de aquellos que no toman la autopista. ¿Está bien? La gente no es que no, to no toma la autopista al azar, sino que no la toma porque le parece cara, porque le parece insegura, porque no vale la pena tomar la autopista y prefiero utilizar otro atajo, o porque ni, si ni siquiera me conviene tomar un trabajo que implique subir una autopista porque me parece inseguro o cara. ¿Está bien? Entonces yo no sé qué es lo que harían las personas que en las condiciones actuales no toman la autopista. ¿Está bien? Me lo tengo que imaginar, tengo que conjeturar, esto es lo que pasaría así, y a partir de ahí tomar una decisión de si voy a abrir un carril de la autopista o no lo voy a abrir. Yo no sé qué es lo que pasaría si levantamos la cuarentena. Yo no sé lo que me pasa si tomo un ibuprofeno, me lo tengo que imaginar. Bien? Entonces, como Big Data muestra, muestra datos de las cosas que la gente hace, por construcción no muestra datos de lo que la gente no hace y esa conjetura es la que hace falta para tomar decisiones. Bien? Una empresa no sabe qué es lo que, le van a pasar, lo que le va a pasar a sus consumidores si aumenta el precio bien? Porque los veo operando al precio que puso, pero no los veo operando al precio conjetural que a mí me gustaría, por ejemplo, comentar. Y para la toma de decisiones yo tengo que imaginarme esos escenarios. bien? Esto no es un ejercicio intelectual. Vigata tiene serios problemas en imaginar esos ejercicios contrafácticos, justamente porque Vigata tiene que ver con cosas que uno ve, no con cosas que uno no ve. Y el otro problema, que es quizás más serio, es un problema que yo llamo de impredecibilidad estratégica. ¿Qué quiero decir con esto? Pero simplemente se los planteo como ejemplo, ¿no? eh, Nadie vio, nadie vio, o por, menos, o por lo menos no vimos como comunidad que el cardenal Bergoglio iba a ser elegido como el próximo papa. El día anterior a la elección, todos los dioses argentinos dijeron las grandes chances la tiene este otro y muy chiquitito, pie de página, decía los, el argentino Bergoglio no tiene ninguna chance y el día siguiente fue el Papa. ¿Está bien? Bueno, fíjense que lo mismo nos pasó con el hecho la irrupción de Donald Trump en la política norteamericana que aparece como un personaje folclórico y termina siendo el presidente cuando años, un, un, no mucho tiempo atrás no mucho tiempo antes de la elección todas las encuestas no lo daban como ganador. Pasó exactamente lo mismo con el fenómeno del Brexit con el acuerdo de paz en, en Colombia, y déjeme preguntarles, ¿cuántos de ustedes, con una mano en el corazón, mientras brindaban el 31 de diciembre de 2019, que sabían que íbamos a estar casi todo, todo este año encerrados con una pandemia que dominaría el mundo, ¿está bien? Más bien que alguien vio la elección del Cardenal Bergoglio, más bien que alguien vio la erupción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, más bien que alguien vio la pandemia, pero como comunidad fue un evento esencialmente impredecible que nos tomó por sorpresa. Déjenme mirar para adelante. ¿Cuántos de ustedes saben, a ciencia cierta, en épocas de algoritmos, de datos veloces, cuándo termina, termina la pandemia? ¿Está bien? ¿Cuántos de ustedes saben, está bien, con algoritmos, con datos, cuánto va a valer el dólar de acá a 15 días? ¿Qué quiero decir con esto? Estos fenómenos tan grandes... ¿Está bien? Como la elección del Papa, quién es el presidente de Estados Unidos, cuánto dura o deja de durar la pandemia, cuándo va a venir, cuándo se va a ir, cuánto va a valer el dólar, son fenómenos muy estratégicos, muy interactivos, tan interactivos como el hecho de patear y atajar un penal. ¿Está bien? Eh, hay una interacción muy grande que hace que estos fenómenos sean esencialmente impredecibles, pero no por falta de datos y algoritmos, sino porque es un juego de gato y ratón, se van persiguiendo mutuamente y eso los torna altamente impredecibles, ¿está bien? De vuelta, el mensaje quiero decir, aún en tiempos de Big Data y de algoritmos, un fenómeno como la pandemia se nos escapó. ¿también? Y no porque seamos tontos o porque nos falten datos o algoritmos, sino porque son fenómenos esencialmente disruptivos eh, e impredecibles. Bueno, les prometí que iba a hablar como máximo media hora. ¿Qué quiero que se lleven? Eh, primero, la idea de es que Big Data, más que muchos datos, yo prefiero hablar de New Data. Son datos nuevos, ¿está bien? Que nos muestran aspecto de la sociedad que nunca pensamos que íbamos a poder observar, y eso es toda una oportunidad. Pero no es más de lo mismo, es un fenómeno distinto. ¿Dónde están sus fortalezas en encontrar patrones, en clasificar, etcétera? etcétera Sus principales debilidades tienen que ver con responder preguntas ¿qué pasa así? y con predecir fenómenos que son esencialmente eh, estratégicos. Me parece que complementa el conocimiento experto, no, no es que le vayan a sacar el trabajo a nadie, sino que me parece que el principal potencial de Big Data está en complementar nuestra actividad con este fenómeno de datos nuevos, masivos y veloces. Y me parece que llama un enfoque que más que multidisciplinario es interdisciplinario. O sea, más que a crear una disciplina nueva, eh, a lo que llama Vigilante es atender puentes entre las disciplinas ya existentes. Así que bueno, no, no, no quiero sacar más tiempo, prefiero que pasemos a preguntas. El libro está escrito en este tono, son todas historias coloquiales, pero casi todas yo opino que tienen mucho rigor científico. Eh, el libro es entusiasta cuando tiene que serlo, pero también cuando tiene que ser es escéptico, pero fundamentalmente el, el libro intenta ser eh, realista. Así que bueno, simplemente me queda eh, agradecer la, atención, la invitación, así que un gusto compartir ideas con ustedes. Bueno, es bueno. Muchas, muchas gracias Walter por, por esta presentación sumamente clara e interesante. Este, si te parece pasamos a, a una ronda de preguntas. Los invito a los, a los participantes a, a escribir sus preguntas mediante el chat, este, y se las vamos leyendo, Walter, porque no sé si él las puede ir leyendo. Me, me cuesta, este, no puedo, así que yo les pido que me la lean ustedes directamente. Este, sí. Así que bueno, bueno, por ahí, este, para ir empezando hasta que los invitados este, escriban sus preguntas, si quieren, <ríe> yo voy empezando, la verdad que me surgieron un montón de, de cuestiones mientras escuchaba tu, tu presentación, este, que bueno, en, en primer lugar, este, más allá de estas limitaciones que, que vos mencionás, Walter, que, que bueno, este, sobre estos nuevos métodos, indudablemente este, eh, eh, es un conocimiento, no cierto, de alto valor agregado, este, ¿Vos pensás que en este sentido, eh, para la política económica, Big Data y sus algoritmos complejos, eh, significa, digamos, una revolución en el sentido de que nos va a permitir eh, encontrar, digamos, eh, mejorar el diseño de la política, evaluar con más precisión su, sus efectos? Eh, ¿O no, digamos? ¿Tenemos...? Sí. Entiendo perfectamente, es una muy buena pregunta. A ver... Yo no sé si revolución, yo creo que es una enorme oportunidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Dónde están las ventajas y las desventajas de lo que me estás planteando? ¿no? La, las ventajas es que posiblemente eh, el diseño de la política pública necesita entender cómo funcionan muchas cosas que tienen que ver con que la gente, lo que la gente hace. Entonces, posiblemente Vivirte es una oportunidad porque nos brinda un montón de, de, de, de información relevante acerca de lo que la gente opina, quiere, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, es una oportunidad fantástica, ¿no? ¿Dónde, dónde es que está la limitación? Es que la política pública requiere transparencia y claridad. ¿Está bien? Uh -huh. eh, eh, pero transparencia y, y claridad con respecto a eh, una masa de ciudadanos, usuarios, mucho más grande que la comunidad científica. ¿Qué quiero decir con esto, ¿No? Eh, Existen algoritmos, de hecho yo he trabajado en varios, que permiten, por ejemplo, medir la pobreza en base a imágenes satelitales, eh, intensidad de uso de teléfonos celulares. ¿no? Eh, de hecho, son algoritmos muy sofisticados y que andan muy bien. Andan muy bien significa que predicen bastante bien la pobreza, la caracterizan y que podrían llegar a, a, a, a reemplazar, quizás de un punto de vista técnico, a lo que se hace con las tasas de pobreza que se calculan con encuestos de hogares. ¿Cuál es el problema? Eh, es casi un hecho estilizado en la política pública Que eh, cualquiera que tome decisiones o valide decisiones del Estado Tiene que sentirse cómodo con esas medidas bien? Entonces, la línea de pobreza técnicamente no es la mejor forma de medir la pobreza Pero es una forma relativamente transparente bien? O sea, los periodistas, los decisores, la gente Entienden qué significa eh, 25-35% o de de, de pobres, ¿está bien? Eh, el punto es, eh, imagínense qué es lo que pasaría si nosotros sabemos que hay un algoritmo, ¿está bien?, que tomando datos que vienen de sensores, de un montón de cosas, dice la pobreza ahora es 22%. O sea, la gente ya es suspicaz de los algoritmos simples cuando son alimentados con datos sospechosos, entonces el cóctel entre datos que la gente sospecha y algoritmos que la gente no entiende puede ser peligrosísimo, ¿está bien?, entonces, ¿qué, qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que yo opino? Que eso no se trata de nivelar para abajo. Justamente lo que demanda eso es un gran trabajo por parte de la comunidad científica educativa, ¿está bien? Para que eh, eh, doten a esos algoritmos de credibilidad, ¿está bien? Uh -huh. O sea, la, la gente no tiene por qué andar creyendo porque sí en un algoritmo que dice la pobreza es esto, la inflación es esto, etcétera, etcétera. O sea, eh, ni tampoco tiene que... La, la, ni tampoco la gente tener el algoritmo bien? entonces lo que, hace, lo que hace falta generar para la política pública el uso de data es una especie de capa intermedia que garantice esa confiabilidad bien? o sea, es el, el trabajo de la comunidad científica y la comunidad educativa lo que eventualmente va a dotar el algoritmo de su credibilidad y de que ese algoritmo es confiable eh, es creíble bien? y que no es manipulable bien? entonces en definitiva yo soy optimista pero soy realista por el hecho de que alguien opine que un, un algoritmo funciona bien, eso no quiere decir que la gente lo tenga acabado. Entonces, soy optimista en el primer sentido, tenemos un montón de información que puede estar buenísima y se puede utilizar, pero soy realista que eh, hay que dotar a los algoritmos de una credibilidad y eso es un fenómeno que va mucho más allá de una cuestión computacional, matemática o estadística. Hay que hacer un gran trabajo comunicacional. Claro, lo, lo que vos mencionabas en, en tu exposición. Este, en ese sentido, bueno, similar, eh, César Sione pregunta si el INDEC debería usar Big Data, ¿no es cierto? Este, bueno, relacionado a lo que mencionabas recién, cuando mide la pobreza, con, con el PH, me imagino. Este, sí. Eh. Eh, eh, deberías. a ver, eh, yo no sé si siento como que debería, eh, tiene lo que te contaba anteriormente, ¿no? Eh, hay una oportunidad enorme, pero el problema de la medición de la pobreza, de las cuestiones sociales, no es un problema algorítmico, es un problema conceptual. ¿verdad? O sea, eh, antes de la revolución de Big Data, antes de los algoritmos, habían ya formas mucho más certeras de medir la pobreza, pero son de compleja inter in in in in interpretación más que implementación. Eh, claro. Yo creo que para mí eh, la revolución de Big Data complementa el trabajo del Indec, pero no lo reemplaza de ninguna manera. Eh, también en ese sentido, acá Ricardo Cataneo pregunta, este, ¿sería muy errado pensar que el valor de las ideas como componente del Big Data se juega justamente en la posibilidad de atender a esas imprevisibilidades estratégicas? Ciertamente, ciertamente. Eh, a, a ver... Eh, Vamos a pensar un ejemplo bastante tonto, ¿no? Que tiene que ver con... Que quiero reafirmar lo que, lo, la, el comentario que es correcto, ¿no? Supongamos que yo voy a tirar una moneda y quiero predecir si sale caro o seca. ¿Está bien? O sea, yo voy a tirar una moneda y quiero predecir si sale caro o seca. Cualquier científico honesto, ¿está bien? Lo que tiene que decir es, mira, yo no encuentro forma de que nadie se entrene para favorecer un resultado caro o seca, ¿Está bien? por mis conocimientos físicos, de anatomía, etcétera, etcétera, por mi experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, el rol del científico en esto es decir eso, ¿está Es decir, mirá, eh, si vos querés que yo te prediga si sale caro o seca, yo lo único que puedo decirte, lo único no, es bastante, es las chances de que salga caro o seca son 50 y 50. Bien? ¿Está Eres bien? es un científico en esto. ¿Está eh, Entonces, en definitiva, en definitiva, fíjate que eh, en estos eventos que son... De muy difícil predicción, parte de la honestidad es aclarar en qué sentido un fenómeno es predecible o no. Fíjate el trabajo que hace un meteorólogo. Bien? Un meteorólogo no dice llueve o no llueve, pasa esto o no pasa, bien? sino que lo que hace es, trabajando con modelos súper complejos, expone probabilidades. Bien? Entonces, en definitiva, eso es un. un fíjate de, de, de pasar de decir no sé qué va a pasar con el clima a decir la chance de que llueva son 80%, hay una barbaridad. Es increíble, por ejemplo, lo que ha mejorado la meteorología de corto plazo. Nosotros nos damos cuenta, pero resulta que en los últimos años la meteorología de cortísimo plazo, de un día, de un día para el otro, ha mejorado enormemente. ¿también? Uno dice, bueno, ¿para qué me sirve? Bueno, fíjate que tiene que ver muchas, con muchos fenómenos del agro, sirve para predecir accidentes, para predecir catástrofes. Pero el trabajo del meteorólogo no es decir llueve o no llueve, sino es asignar correctamente probabilidades. Entonces yo creo que ahí es donde hace falta muchas ideas, porque un meteorólogo asigna probabilidades no soltando números, sino entendiendo cómo funciona la meteorología. ¿Está bien? Ahí está la revolución de las ideas. Uh -huh. Perfecto, clarísimo. Este, acá, Walter, hay muchos estudiantes, muchos eh, recién graduados dentro de la carrera de la licenciatura en Economía. Uno de ellos es Ciro, que pregunta, eh, ¿qué camino tendría que tomar un graduado de ciencias económicas si quiere meterse en el mundo del Big Data o la ciencia de datos? ¿Cuáles serían los requisitos técnicos que necesita? Mira, eh, eh, la respuesta es muy de economista, lo que voy a decir, pero depende, depende de qué querés hacer, ¿está bien? Eh, me, me, me está ladrando un perro, no sé si es que estará demasiado poco contento con mi charla, así que bueno, bueno, sí. a intentar... Eh. Hay un choco que me habla. Bueno, sí. um, sospecho que debe estar muy contento con mi libro. <risa> um, ¿Qué quiero decir con esto? Depende de lo que uno quiera hacer, ¿está bien? Y ahí es donde yo hablé de tender puentes y no de un enfoque multidisciplinario, ¿está bien? Eh, empiezo por las malas noticias. Si un economista bien? quiere estudiar lo suficiente como para competir en el mercado de los programadores como un ingeniero tiene que ir a estudiar ingeniería, tiene que hacer seis años de ingeniería. Lo lamento mucho, ¿está bien? Pero en definitiva, si un economista, bien? quiere entrar al mercado de ciencia de datos, aportando su visión modelística, tiene que estudiar muy poquito, con, muy, con, con un curso de programación, ¿está bien?, eh, es casi suficiente, ¿está bien? Pero no para aprender a programar, sino para entender la lógica de la programación. Son dos cosas completamente distintas. O sea, insisto, si un economista le quiere sacar el trabajo a un ingeniero, va a tener que estudiar ingeniería, no queda otra. Bien? Si un economista le quiere sacar un trabajo a un médico, va a tener que estudiar medicina. Pero, por ejemplo, si un economista lo que quiere hacer es capacitarse para poder interactuar con un ingeniero en sistemas o con un programador para entender la lógica, posiblemente, entonces yo lo que haría es primero pensar qué es lo que uno quiere. Si uno quiere cambiar de ramo, va a tener que reconvertirse y esa reconversión es enorme. Bien? Pero si uno quiere convertirse en un políglota, ¿está en una persona que puede interactuar, quizás con algunos elementos de programación básica eh, es más que suficiente. Entonces, yo creo que eso se hace sobre la marcha. Después uno elige. Hay gente que le gusta muchísimo la programación y dice, mira, yo era economista, pero ahora que empecé a interactuar con los ingenieros, resulta que me gusta mucho la programación y quizás hay que estudiar más programación. Quizás, el, por ejemplo, eh, a un economista lo que quiere es meterse en el mundo de ciencia de datos para negociar proyectos y quizás con algunos elementos de programación y algunos elementos de project management, se puede convertir en una pieza fundamental de un equipo de ciencia de datos. La gran ventaja que tienen los economistas es que estadísticamente estamos muy bien preparados. Entonces, en definitiva, eso es una gran ventaja. Pero insisto, lo que yo me preguntaría es qué pretendo de la ciencia de datos. Si es convertirme uh -huh. en un estadístico, tengo que estudiar estadística. Si es convertirme en un programador, tengo que estudiar programación. Pero yo quiero ser un personaje políglota, interactivo, lo que yo le recomendaría a un economista es hacer un curso de Python o de R, lo, lo, claro. lo más corto que sea para entender, pero si viene un programador y me dice, mira, yo quiero meterme en el, el, el ámbito de los negocios, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer una licenciatura en administración? No, no, no, no. Quizás con un programa corto de negocios, uno empieza en, o, o por ejemplo, gente que quiere trabajar en el sector público, uno tiene que entender un poquitito cómo funciona la lógica del sector público. No hace falta hacer una carrera de administración pública. Entonces, en definitiva, yo primero daría esos pasos cortos, para entender dónde me quiero meter, y después daría un paso más grande, si es que hace falta. Ajá. Este, tenemos chance entonces, Walter, lo que no estamos tan metidos en este mundo, empezamos con, con R. Este, Paula, que es contadora, ella pregunta, este, ¿cómo ve a la profesión de contador público, si se puede adaptar o no al Big Data, si le suma el Big Data en la profesión? Mira, conozco un poco de contabilidad. Yo soy el economista. Acordate que en, en toda mi carrera yo tuve una sola materia de contabilidad. ¿Está bien? Eh, así que conozco muy, muy poco. Sí me parece que eh, la formación de un contador público es muy genérica. ¿Está bien? O sea, tiene elementos que son legales, tiene elementos que son técnicos, tiene elementos que son matemáticos. Entonces, el, el, el, me parece que desde la perspectiva de un contador público es relativamente fácil ¿también? armar un perfil. Eh, polifuncional que permita aprovechar las ventajas de la programación, eh, Entonces, yo a, soy optimista, o por lo menos soy bastante más optimista con respecto a la carrera de contador público que otras carreras que, que, al, no, que al no tener un contenido matemático o estadístico, tiene que hacer un esfuerzo un poco más grande para meterse en la lógica de lo, lo que es un poco más formal. Así que yo soy optimista. Ajá, claro, para, para aprovechar el Big Data. Este, en este sentido, dentro de, del campo de la economía, Walter, este, muchos investigadores de primer nivel a través del Big Data y, y sus métodos estadísticos complejos eh, están encontrando efectos agregados que a veces la, la teoría macroeconómica falla este, en explicar o en predecir. Este, ¿Vos pensás que en este sentido eh, el Big Data y sus algoritmos, sus complejos eh, algoritmos significan una disrupción en la teoría económica, en la macro sobre todo? No, No, no, no, no, no, no, no, no, no creo. Eh, no, no creo yo a las pruebas, me repito. Eh, todavía la, la, las grandes preguntas predictivas de la economía No han sido resueltas en los últimos años o sea, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, eh, lo, lo veo más disruptivo en microeconomía En micro Ajá. sí, porque eh, el, la micro siempre estuvo, eh, eh, tuvo que atravesar un velo De los comportamientos de las personas De las preferencias, etcétera, etcétera Eso es, En microeconomía siempre fue muy, muy caja negra qué es lo que piensa la gente, qué es lo que opina, cómo toma decisiones. Entonces en micro sí veo que puede haber una revolución sobre todo maridada con la economía de lo que se llama el del comportamiento. ¿no? Pero uh -huh. en macro todavía eh, eh, eh, me parece que eh, justamente son muchos resultados de la macro clásica lo que dice que la impredecibilidad de muchos fenómenos no tiene que ver con falta de información. Tiene que ver con la existencia de equilibrios en estrategias mixtas, tiene que ver con... Eh, con, con, con la presencia de muchos fenómenos muy aleatorios. O sea, en definitiva, yo no creo, ojalá, me, quizás me equivoco, pero yo no creo que, me pare, veo mucha más excitación en el mundo de la micro que de la macro. Ajá. Y en la industria de la educación, Walter, ¿cómo, cómo te parece que impacta el, el Big Data? Eh, bueno, difícil saber, ¿no? porque eh, hay una tensión. ¿no? Los sistemas educativos eh, se mueven, entre una postura que es esencialmente conservadora y una que es esencialmente revolucionaria. O sea, cualquier sistema educativo existe porque quiere preservar. O sea, es lo que sabíamos antes, que yo quiero que se sepa ahora y quiero que se siga sabiendo, por eso lo enseño. ¿Está bien? Pero por otro lado, la pretensión de un sistema educativo es cambiar la cabeza a la gente. ¿Está bien? Entonces, eso explica por qué el sector educativo es cauto con respecto a la moda. Eh, lo que quiere hacer un sector educativo, un sistema educativo en serio, es decir, mira, eh, yo quiero estar actualizado, ¿está Quiero estar atento a los cambios, pero no me puedo subir al, a cualquier caballo de moda que pasa por la puerta, ¿está eh, Entonces, el, el, el sector educativo la tiene complicada, porque todavía no sabemos muy bien cuánto de big data es moda y cuánto es revolución. Bien? Entonces, Ajá. el sistema educativo, eh, eh, a ver, a todo el mundo se le ocurre decir mete esto, mete esto, mete esto, mete Big Data, mete Machine Learning, pero todos los que trabajamos en un sistema educativo sabemos que el gran problema del sistema educativo no es poner, sino sacar. O sea, yo meto esto, pero ¿qué saco? ¿Está bien? ¿Vamos a sacar trigonometría? ¿Vamos a sacar álgebra? Claro. bien? Entonces, en definitiva, a ver, viste, álgebra y trigonometría son disciplinas que nos vienen acompañando desde la existencia de la matemática, ¿Está bien? ¿Por qué vamos a meter ahora, eh, yo qué sé, eh, machine learning? ¿Está bien? Pero por otro lado calculo que lo mismo y tiene que haber preguntado a las personas cuando alguien empezó a decir, che, ¿por qué no empezamos a hablar de los conjuntos? ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El, el, el, los sistemas educativos la tienen muy complicada porque tienen que estar pensando ahora cuánto debilidad es moda y cuánto es una revolución. Entonces, en definitiva... Eso explica la, la cautela de los sistemas educativos con respecto a la revolución de Big Data. No es terquedad, no es burocracia, sino es cautela. Bien? O sea, no, no podemos subirnos a un caballo que está de moda, eh, por el mero hecho de que está de moda. Pero convengamos que por otro lado la educación tiene que tener puesto un ojo en aquello que es revolucionario. Entonces, en definitiva, eh, eh, para mí el gran desafío de la educación es eh, es intentar ver qué es lo que va a dejar la revolución de Big Data. ¿Está bien? A mi juicio, a mi juicio, lo que la revolución de Big Data ya está dejando eh, es eh, la relevancia de razonar algorítmicamente, no de implementar algoritmos, sino de, de, de acostumbrarse a que hay una forma algorítmica de hacer las cosas. Eso en, en computación es el pan y la manteca, pero por, para mí es la gran debilidad que tienen los economistas. Los economistas no estamos formados para pensar algorítmicamente, ¿está bien? Y la gente se piensa que lo importante es implementar algoritmos, pero para mí la verdadera revolución tiene que ver con poder razonar algorítmicamente. ¿está bien? Uh -huh. Que es una tarea, a mi juicio, mucho más duradera y lamentablemente mucho más sofisticada de implementar. Es mucho más fácil enseñar a la gente a implementar un código y no a pensar por qué el código funciona o deja de funcionar. Para mí ese es el gran desafío que tiene el sistema educativo. Ajá, este, muy claro. Hay, hay muchas preguntas, Walter, por ahí un, un poco largas. Eh, yo voy no seleccionando algunas, eh, no por ejemplo acá Bernardo Cuadra, bueno, un tema que por ahí está hoy en, bueno, en, en, en los medios. Este, teniendo en cuenta que los datos que pueden analizarse deben ser públicos o bajo consentimiento, ¿cómo ve la tensión entre la gran demanda de datos y que las grandes empresas eh, que lo generan? tenga criterios de privacidad que dificultan el acceso a los datos para aplicar técnicas de data mining? Bueno, hay, hay, hay varias cuestiones relacionadas con ese tema, ¿no? y, y Bastante de esas la, la, las eh, hablo en mi libro, ¿no? Eh, sobre la privacidad de los datos, eh, el, el tema es complicado, porque una de las cosas que plantea la revolución de Big Data es una disociación entre tener los datos y tener acceso a los datos. ¿también? Eh, que en el mundo físico esa distinción no existe no qué quiero decir con esto no cuando yo era chico yo escuchaba discos de vinilo ¿está bien? y en mi caso tener los discos y tener acceso a los discos era lo mismo ¿está bien? si yo tengo tengo acceso y si no los tengo los tengo acceso ¿no? ahora en tiempo de Spotify lo que yo tengo es una cuenta de Spotify ¿está bien? Y, y la pregunta que me hago es entonces quién tiene los datos y, y a mí mucho que no me interesa porque mientras yo tenga acceso sí, es, es sentado, como si ¿sí? yo tuviese los datos no no no no, no me cambia la perspectiva ¿bien? Entonces eh, eh, qué quiero decir con esto con respecto a la pregunta que me hicieron que muchas veces en el mundo de big data no está claro eh, si el que tiene los datos tiene acceso ¿bien? Voy a poner un ejemplo bastante tonto eh, Twitter ¿está ¿bien? Eh, yo estoy en Twitter Pongo muchas cosas en Twitter, ¿está bien? Y la pregunta es, ¿de quién son mis tweets? ¿Son míos? ¿Son de Twitter? ¿O son de cualquiera que tenga acceso a? ¿Está bien? Entonces, cualquier persona con conocimientos no muy profundos de programación, bastante simples, si se le pasase por la cabeza estudiar la cantidad de veces que yo uso la letra T en Twitter, lo podría hacer, insisto, es cuestión de programar un robot bastante tonto y un procedimiento que cuenta la cantidad de veces que yo uso la letra T en Twitter. Esa persona lo podría hacer... Sin ser el dueño de los tweets, simplemente con tener acceso a los tweets. Bien? Entonces creo eh, eh, que quiero decir con esto que la, el, el, el regular esta cuestión de quién tiene los datos, quién tiene acceso, es muy complicado, porque muchas veces el que tiene acceso no es necesariamente el dueño. Bien? Entonces, en definitiva, un problema que plantea la, la revolución de Big Data, ¿está bien? es que yo ya no, no, no, tengo, que no so, tengo que regular, no solo tengo que regular no solo quién es el que tiene los datos, sino que el que tiene acceso. Muchas veces pasa que la información más interesante de una empresa de consumo masivo no esté adentro de la empresa, ¿está bien? O sea, posiblemente, si a una empresa le interesa, no sé, estudiar qué impacto va a tener eh, un producto en el mercado, pueda sacar muchísima más información de las redes sociales que de los datos que están dentro de la empresa. Entonces, fíjate que posiblemente para esas empresas sea más interesante tener acceso a datos que están en otra parte, que ni siquiera son de esa empresa, que listas para estudiar los datos que están dentro de la empresa. Y lo mismo le pasa al sector público. ¿Está bien? Entonces, en esta maraña de tener acceso y tener los datos, debería ocurrir un sistema regulatorio. ¿está bien? Entonces, esa es la gran razón por la cual es tan difícil regular qué es lo que pasa con estos datos de Big Data. ¿está bien? Porque mmm, muchos de los beneficios que nosotros tenemos de que los algoritmos existan tienen que ver con dar información. ¿está bien? Insisto, eh, si uno... Si a vos te interesa que, que Waze no tenga acceso a tus datos, entonces no tengas Waze. ¿Pero qué pasa si vos querés ir con Waze o Google Maps a un lugar? Bueno, vas a tener que ir con la guía Filcar o vas a tener que ir parando buscando kiosqueros para preguntarla. bien? Entonces, una cosa eh, eh, y la otra. Eh, yo lo que no sería es ni tan inocente, como para pensar que, bueno, dar informaciones gratis, ni tampoco sería tan, tan, tan paranoico. ¿Está claro. Muchísimas empresas que tienen nuestra información ya la podrían haber utilizado, pero para un montón de fines oscuros, y no lo hicieron, y no es que no lo hacen porque no se dan cuenta cómo hacerlo, ni, ni tampoco lo hacen porque son gente que tiene una formación ética muy importante, sino porque no les conviene hacerlo. Bien? O sea, si, si, si Twitter utilizase datos nuestros para fines que rápidamente se revelan como oscuros, Twitter desaparece del mercado como casi le cuesta la desaparición del mercado a Facebook, cuando se, macola, se mandó la macana de Cambridge Analytica. Si uh -huh. Mercado Libre empezase a estafar a sus clientes, desaparece la empresa más rentable que tiene América Latina y la más rentable del mundo. Entonces, están los objetivos de muchas instituciones no eliminar la gallina de el huevo de oro. Para ir cerrando, Walter, no, no queremos abusar de, de tu tiempo. Te hago una última sí. pregunta. Este, acá Juan Fernández dice, en el mercado de capitales ¿qué impacto tuvo o puede tener el Big Data? Este porque... muy, poco, muy poco, muy poquito, muy poquito, porque todavía el, la forma de ganar plata en el mercado de capitales eh, pasa muy poco por estudiar los datos pasados, ¿está bien? sea pues, insisto, cualquiera que haya estudiado el mercado de capitales o finanzas sabe que una fuente de ganancias no es puria en el mercado de capitales, es entender cómo funcionan las cosas o sea, entender los fundamentos, ¿está bien? Y Big Data no muestra las cosas que van a pasar, sino que muestra las cosas que pasaron, ¿está bien? Insisto, si el gerente general de una empresa sabe que va a poner una bomba en la empresa y que eso va a desplomar sus acciones, entonces el que gana no es el que viene estudiando qué es lo que pasó con las acciones, sino qué es lo que está haciendo el jefe. Entonces, lamentablemente, más bien que hay espacio, más bien que hay, hay, hay espacio para micro trading, para un montón de fenómenos, pero es mucho menos... Eh, eh, a ver, eh, yo no quiero llevar la discusión a un extremo. Más bien que hay un espacio para big data y algoritmos en mercado de capitales, más bien que lo hay, pero no es magia, ¿está bien? Una cosa que uno aprende como economista y que se le mete en la sangre es que las cosas gratis no existen, no existe ninguna forma de hacerse millonario con poco, ¿está bien? En forma sistemática, ¿está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que se sacó el kini, lo único que tiene derecho a decir es tengo muchísima suerte, me saqué el kini, ¿Está bien? Pero por alguna razón extraña, la gente que se saca el Kini, después quiere la una charla TED explicando cómo hizo para elegir un número, cómo tuvo suerte, ¿está bien? Entonces, más bien que un algoritmo de Big Data va a, a mejorar un montón de cosas del mercado de capitales, pero eso no quiere decir que porque uno tenga acceso a herramientas analíticas se va a llenar de dinero. No es así. No uh -huh. me parece que es así. Este, Bueno, Walter, eh, más o menos ya pasó el tiempo que no, no queremos abusar para ir redondeando, este, en nombre de la Facultad le queremos agradecer a, a todos los que participaron por su interés, por su tiempo, por, por su pregunta, y sobre todo a vos, Walter. Este, ha sido un placer, realmente un honor para la, para la Facultad este, compartir este espacio con vos. Ha sido, la verdad, sumamente interesante la charla, con, con intercambios muy enriquecedores para toda nuestra comunidad. Este, sabemos que estas técnicas de aprendizaje automático y de Big Data son este, actualmente muy utilizadas por, por las empresas para mejorar su estrategia de mercado, ahora nos queda a nosotros los investigadores como, como gran desafío es aplicar estas herramientas a, a la investigación social, este, con el fin de, de contribuir en el, en el diseño de políticas públicas y, y contribuir sobre todo, bueno, a una sociedad más, más igualitaria, más sostenible. Este, bueno. Con, persiguiendo el, el, el bienestar social de todos. Te agradezco enormemente, Walter, tu, tu tiempo y tu, tu generosidad. No, por favor, le agradezco, soy yo, de vuelta, los quiero invitar a querer el libro, es un libro, insisto, escrito para, para todo el público, eh, o sea, el libro, insisto, el, el objetivo que siempre me propuse y que nos proponemos los autores de la colección es intentar ser coloquiales, ser amenos, pero ser tan rigurosos como lo somos en nuestro rol de profesores y de científicos, así que uno de ese punto de vista... Eh, les agradezco a ustedes por organizar la, la, la conferencia, a todos los que vinieron por las preguntas, realmente me, me, me, me siento muy a gusto y cuenten conmigo para... Eh, Déjenme decir una cosa más, a fin de año estoy sacando un libro nuevo que tiene que ver con cruzar el mundo de la estadística, los datos y la literatura, el libro tiene que ver justamente con, con mucho de la obra de Jorge Luis Borges, así que bueno, eh, ojalá el año que viene tenga la oportunidad de contarles cómo funciona ese libro. Sí, seguramente te, te vamos a estar invitando porque, bueno, para nosotros realmente es un, es un gusto este, charlar con vos. Así que esperamos tu, bueno, tu nuevo libro este, ansiosamente, Walter. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Bueno, gracias a todos. ¿eh? Adiós, gracias.